Hola, buenos días. Eh, mi nombre es Javier Pobes, eh, Javier Pobes Gómez, que no se me olvide mi madre. Eh, también he sido conocido como futbolista yihadista, he sido futbolista terrorista, he sido el futbolista el loco y al final, finalmente me quedé con el, con el futbolista antisistema. Bueno, yo considero que al final el antisistema es un... Es un apodo que me, que me gusta porque, en teoría, deberíamos de ser todos un poco antisistema, ¿no? viviendo un poco en, el, en este conglomerado de cosas que, que no, muchas de ellas no tienen sentido. Bueno, decir para los que no me conocéis que yo he sido futbolista, me he dedicado profesionalmente a ello, y, y bueno, yo desde, desde en un principio, eh, cuando, era, cuando era pequeñito, nunca pensé en lo que me podría llegar a convertir cuando era, cuando era mayor. ¿no? Lo que, los procesos que he ido viviendo... Eh, me han hecho crear un pensamiento que, que, gracias a Dios, he podido llevar a cabo. Eh, bueno, eh, fútbol y política. Yo, posiblemente, más que, más que política, es, es más hablar de lo que es un, un, movimiento, un movimiento social como lo que es el fútbol. ¿no? Eh, a veces pensamos eh, que, que el fútbol es solamente pues, unos chicos que están jugando, que ganan muchos millones, etcétera, etcétera, pero detrás de lo que nosotros vemos hay una cantidad de cosas que posiblemente se, se nos escapa. Bien, yo cuando, cuando cumplo 22 años me traslado a, a Gijón. Allí tengo la oportunidad de firmar mi primer contrato profesional, todo lo que, todo lo que había soñado. Y es curioso, pero cuando lo firmo es posiblemente cuando más me alejo ¿no? del, de, del, mundo, del mundo profesional, de lo que yo quería ser, etcétera etcétera No hay una razón puntual, hay una cantidad de cosas que me llevan a ello. Y bueno tomo la determinación en el primer año que, que consigo formar parte de un equipo de primera división en el que, bueno, pues, todo es bonito y de color de rosa, pues, decido, decido abandonar. Eh, esto iba para aquí. Esta es una foto eh, en la que yo he querido poner un poco porque determina un poco el, la estética, ¿no?, de un chico que, posiblemente, cuando quiera ser futbolista no se corta el pelo así. Ahí yo, eh, el fútbol me dejó a mí, yo le dejé a él y, bueno, también me, también me dejó a mi novia porque con ese corte de pelo es, compl es, es complicado. Complicado, más tarde me, me pude, pude reconducir la cosa y ya, más o menos, si no, era imposible. Este fue mi último año. Desde el principio, desde el principio sabía que no iba a continuar en el mundo del fútbol. No sabía, no, no pensaba realmente en, el, en lo que iba a hacer después. Lo que estaba claro es que lo que yo estaba haciendo no me, no me gustaba en absoluto, por muchos motivos. Pero el primordial era que no era feliz. Después de esto, al final, toda la vida me llevó a, a, a dar la vuelta al mundo. He tenido la suerte de poder viajar, aprender, etcétera, etcétera. No voy a contar todas las batallas que me han, que me han sucedido. Pero es curioso porque, porque algo que, que llegué a odiar, que es un balón de fútbol, al final se volvió a convertir en, lo que, en un amigo. De una forma u otra quería seguir ligado y no se me ocurre otra cosa que crear un club de fútbol. Con un, con un viejo amigo que había sido compañero, en el cual posiblemente el ganar o el perder está en segundo plano y si más está como un modelo de transformación, de transformación social. Eh, pero para ello deberíamos de entender un poco cómo funciona el fútbol hoy en día. Eh, posiblemente, bueno, estos son los clubes que hoy en día están en primera división. Para mí el fútbol hoy está constituido de, de, de tres patas. Una son los clubes, obviamente, si los clubes no se podría llevar a cabo la... La competición, ellos son los que en cierto modo se organizan, crean una liga de fútbol profesional, bla, bla, bla, bla. Eh, son parte fundamental, fundamental de esto. Luego está la política. La política es, aunque la gente se piense que no, que bueno, está ahí, sí, hacen trapicheos y cosas así, pero forma, eh, yo creo que es sino la más importante y de las más importantes porque son los que dan viabilidad a que se cree todo este circo. ¿no? Eh, además, obviamente los políticos, eh, y me da igual que sean del PP, del PSOE, Podemos, eh, el, el deporte de masas, nos interesa a todos eh, porque obviamente crean audiencia, crean valor de marca y por eso los políticos, como en este caso podemos ver a esta, a esta chica, se aprovechan un poco del éxito de, de Clustan, tan importantes como el Real Madrid. Y luego la, la, la tercera pata, obviamente la gente, la gente. Sin la gente esto sería inviable. Bueno, posiblemente se podría jugar al fútbol, pero no según está organizado todo esto. Pero es curioso de estos, de estas tres patas, hay dos que salen muy beneficiadas, ¿no? Una son los clubes, a través de ingresos televisivos, de patrocinadores, etcétera, etcétera. Eh, los políticos salen beneficiados también porque de algún modo saben controlar a las poblaciones, saben por dónde dirigirlos, da igual si ganas o pierdes, el caso es que haya, que haya fútbol, por eso hemos pasado de una sociedad en la que había un partido por semana a uno por día. Bueno, uno por día eh, entre diario, pero es posible que los fines de semana mmm, mucha gente acabe, muchas parejas, por ejemplo, mi pareja acaba hasta, hasta las narices de mí cuando he, he podido ver hasta cinco partidos en, en un mismo día, algo que, que se escapa un poco a la cordura. Y luego llega la gente y la gente dice, oye, ¿y, y, y, y por qué la gente es, es esto? no? ¿Por qué porque hay una convocatoria para, para no sé en contra de alguna ley importante, contra la guerra? Y, y no va gente y de repente gana el Real Madrid la Champions League y la gente se tira a la calle como si estuviera loca. Yo creo que hay muchos motivos, pero el problema es no, no es la afición, es realmente... Eh, ¿Por qué toda esa gente está ahí y no está haciendo, está haciendo otras cosas? Yo creo que lo que hacen esas cosas son... La, la respuesta a todo eso está en los valores, ¿no? Pero ¿qué son los valores? ¿Los valores nos están comiendo la cabeza lo, los clubs? No, es que los valores son los, los, los, los de la lucha, la entrega, etcétera, etcétera. Y, y yo creo que hay un... No hay una definición real para qué son los valores dentro de un club de fútbol. ¿no? Y los valores, Yo he buscado la definición y dice que los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas, eh, eso no lo está haciendo un club de fútbol. Entonces, ya para empezar, eh, son creencias, y es muy importante lo de son creencias, son fundamentales que nos ayudan a preferir a apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras. Obviamente, eso lo aplican muy bien los clubes de fútbol porque lo enfocan toda la mercadotecnia y crean lo que son fans que al final se convierten en dinero. Eh, o un comportamiento en lugar de otro. También son fuentes de satisfacción y plenitud. Bueno, eso de que son fuentes de satisfacción y plenitud, eh, para el que gana, para el que pierde, ya no están ya no están tan guay y, sobre todo, para el mundo del fútbol, para el futbolista, conozco pocos futbolistas que no sean eh, profesionales, que estén satisfechos y, y, y plenos en sus vidas, ¿no? Entonces, eso, para mí, los valores son la gran mentira del fútbol. Creo que lo que ha cogido el, el, el marketing es esta palabra, que es maravillosa, y lo está transformando, ¿no? Eh, estos son lo, los que supuestamente son, pero, pero alguien podría definir estos valores como, como, como únicos de un club. Yo creo que ustedes también cuando, cuando van a su trabajo intentan ser humildes, tener ambición, sacrificio, esfuerzo. Estos no son valores deportivos, estos son valores de la vida. Y entonces no lo entiendo, puedo llegar a entender de que los atribuyen como propios los clubes, pero al final lo que están haciendo es vender un, un producto. ¿no? Al final lo que quieren es que te vengas, te juntes y sueltes, y sueltes dinero. Eh, es curioso, pero cuanto el tema, el tema del abandono escolar y no soy yo el que va a defender el sistema educativo ni, el, ni posiblemente el, el que más le guste cómo funcionan las escuelas eh, hoy en día, eso es otra charla, pero sí es significativo porque los jóvenes futbolistas, eh, ya que están, ya que los clubes, sobre todo de primera división, forman con valores, etcétera, etcétera, es curioso que la media española del abandono escolar esté en 19% y de los futbolistas esté en un 72. Eh, oye, si están formando jugadores y son tan fantásticos los procesos, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que está pasando? No? ¿Por qué los futbolistas, cuando como llega uno de cada 70.000 millones, ¿qué pasa con el resto? Pues el resto se, pone, se supone que se convierten en obreros de lo que llegue, porque obviamente no están formados bajo, bajo, ningún, bajo, bajo ninguna orden de, de, de crecimiento personal. Entonces yo, a través del club, ¿no? yo me he propuesto cambiar todo esto he dicho se acabó yo no sé si, si seré capaz, creo que sí pero se ha acabado, yo desde luego no, no, no voy a llegar con valores y todas esas historias que sí que está muy bien pero que al final lo que yo quiero son crear ciudadanos yo lo que quiero es crear creo, creo que en Móstoles, que es donde reside el club podemos crear una revolución cultural y es bastante sencillo, yo creo que no, no, tiene, no hay que ser un, un genio y lo que hay que hacer es básicamente poner un club de fútbol al servicio de la ciudad, no la ciudad al servicio del club. O sea, hasta ahora todo, tanto la política como la industria, como todos, todos los empresarios trabajan en pos de, de ayudar al club de tu ciudad. No, yo creo que tienes al revés. Yo creo que es el club el que tiene que ayudar a la gente a, a través de, de acontecimientos culturales, a través de, de introducirse un poquito en la educación, en fin, a introducirse en todos los parámetros en los que una sociedad se mueve. Eh, para ello hay que, utilizar, hay que fomentar la curiosidad. La curiosidad creo que es el motor de la vida. Eh, yo, sinceramente, creo que cuando pregunto a los niños qué es lo que, qué es lo que les mueve, nadie, los niños solamente lo único que quieren es ir a, a comerse las chucherías después de entrenar y quieren ir a casa, conectarse a Internet y tal. No, no lo ve mal, pueden tener, es verdad que Internet es una fuente inagotable de, de conocimiento y también de entretenimiento. Pero lo que hay que hacer es fomentar la curiosidad para que esos niños se vayan formando. En, desde luego, lo que no puede ser es que un niño, cuando llegue a mi, a mi escuela o a mi club, me diga que se aburre y que no sabe ni, ni, ni lo que quiere hacer. Me parece, me parece un, un problema serio. Yo lo que quiero es, lo que la institución quiere y lo que vamos a hacer en las transformadas es fomentar la curiosidad. Yo cuando me preguntan sobre valores, mmm, prefiero decir, yo lo que quiero es que sean curiosos. Eh, porque además la curiosidad es un poco largo aquí, pero, pero sí es verdad que es, es increíble. La curiosidad es cualquier comportamiento in, inquisitivo natural evidente por la observación en muchas especies animales y en el aspecto emocional en seres vivos que engendra exploración, la investigación y el aprendizaje. Supuestamente esto, esto me, me gusta muchísimo más que lo que es ya lo, los valores y luego, esencialmente, describe un número desconocido de mecanismos de comportamiento psicológico que tienen el efecto de impulsar a los individuos humanos y no humanos a buscar la información y la interacción con su ambiente natural y con otros seres a su alrededor. Yo lo que quiero es esto. Quiero ciudadanos en Móstoles que sean capaz, capaces de estar continuamente investigando y eh, en un proceso de evolución total. No hay motor social más grande que el fútbol. Entiendo que aquí habrá gente intelectual que no esté muy de acuerdo con el tema del fútbol, lo que es indudable es que el fútbol es capaz de cambiar sociedades. Lo que hay que hacer es utilizar el fútbol. ¿Politizarlo? Porque no? Yo lo único que quiero es son ciudadanos mejores, ciudadanos que tengan más sentido común, eh, ciudadanos que posiblemente el día de mañana, cuando no sean eh, futbolistas o sean aficionados de un club, no se estén pegando por las calles o ocupen su tiempo, en por ejemplo, en no votar a Rajoy. Por ejemplo. Eso es una es un, es de, de las cosas que hay que intentar hacer que esos niños tengan un, un sentido común para, para poder hacer este mundo mejor. En Móstoles lo vamos a hacer. Yo espero que el mundo sea, sea consciente y que se replique el modelo que se va a crear allí. Bueno, muchísimas gracias y que vaya muy bien.